El guineo se destaca su alto contenido de potasio, selenio y hierro. A pesar de su mala fama, el guineo o banana es una fruta muy saludable que nos puede ayudar a aumentar las energías y a mejorar la salud general sin hacernos aumentar de peso. El Guinea es una planta originaria de la India, que más tarde se cultivó en África, Australia y otros lugares del mundo. En la actualidad es una de las que más se cosecha en casi todos los países, ya que el sabor de su fruta es delicioso y cuenta con increíbles propiedades para la salud. Su nombre científico es Usa acuminata, pero se le conoce como banana, plátano, topocho o cambur colicero. Por ser tan económico y versátil, muchos lo han elegido como parte fundamental de su dieta, pues se incorpora con facilidad en las recetas y combina muy bien con otros alimentos. Como se trata de uno de los alimentos con mayor contenido de azúcar, hace algún tiempo algunos lo excluían de su alimentación pensando que engordaba, sin embargo, se ha determinado que su consumo es bastante saludable, de hecho es un apoyo para la dieta, teniendo en cuenta que para algunas personas aún son desconocidas las bondades del guineo, queremos compartir sus principales propiedades y beneficios. El guinea es bastante nutritivo, no nos hace aumentar de peso y se puede ingerir a cualquier momento del día. Se estima que cuenta con un 23% de los requerimientos diarios de hidratos de carbono, además de contener solo 0.2% de grasa y nada de colesterol. El guineo también es una de las rutas con mayor contenido en proteínas y azúcares naturales. Por este motivo es una gran fuente de energía y está recomendado para los deportistas. Por otro lado, se destaca su alto contenido de potasio, selenio y hierro, tres minerales esenciales para la salud de los sistemas principales del cuerpo. También aporta una gran cantidad de fibra, lo que lo hace ideal para la salud digestiva y cardiovascular. Además, se ha demostrado que dicha sustancia es capaz de incrementar la sensación de saciedad, lo que reduce el riesgo de picar entre horas. No obstante, algunas de estas propiedades varían según el grado de madurez del guineo. Por ejemplo, uno maduro contiene más azúcares y antioxidantes que uno verde. Beneficios del guineo para la salud. Los nutrientes mencionados no es extraño que el guineo sea un alimento muy bueno para la salud. Entre sus principales beneficios se destacan los siguientes. Mejora la salud digestiva El gineo es uno de los antiácidos naturales más usados en el mundo ya que sirve para aliviar y prevenir las úlceras estomacales. Sus flavonoides estimulan la cantidad de la mucosa que actúa de barrera protectora entre el estómago y los jugos gástricos. Gracias a esto es útil para neutralizar la acidez y aliviar síntomas como la inflamación, el dolor y la indigestión. Además, dado su contenido de fibra, contribuye a mejorar el movimiento intestinal para aliviar el estreñimiento. Existen evidencias, conforme esta sustancia activa, los mecanorreceptores del intestino incrementando la velocidad de tránsito. regula la presión arterial. Como contiene mucho potasio, el guineo es uno de los mejores alimentos para prevenir y controlar la presión arterial alta. Cada porción de 100 gramos de guineo, de guineo aporta hasta 300 miligramos de potasio. Dicho mineral cuenta con la capacidad de reducir la presión sanguínea, tal y como afirma un estudio publicado en la revista internacional Journal of Cardioli. Por otra parte, este mineral ayuda al equilibrio del sodio, por lo que disminuye la retención de líquidos en los tejidos y mejora la circulación. Protege los riñones Nuevamente, debido a sus niveles de potasio, el guineo es un diurético natural que promueve el buen funcionamiento renal. Su digesta ayuda a controlar los edemas e inhibe las excreciones de calcio a través de la orina. Alivia la tos y el dolor de garganta. Los azúcares naturales y el elevado contenido de minerales fortalecen la salud respiratoria y minimizan síntomas como la tos y el dolor de garganta. La cascada del guineo también concentra propiedades que podemos aprovechar a nivel estético. La parte interior de color blanco tiene grandes cantidades de potasio, magnesio y manganeso que sirve para reducir las manchas amarillas de los dientes. Aumenta las energías. El guineo contiene tres tipos de azúcares naturales. Sacarosa, fructosa y glucosa, todas estas se metabolizan y le dan más energía al cuerpo durante la jornada. Por otro lado, el potasio contribuye a mejorar el rendimiento físico, ya que permite que los músculos se contraigan de manera adecuada durante el ejercicio. el guineo un alimento saludable. En conclusión, además de tener un buen sabor delicioso, el guineo es una fruta muy saludable que se puede incorporar en todo tipo de planes alimenticios. ¡Disfrútalo! Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.